¡Feliz día, mujeres del mundo! Mientras el mundo tenga tan nobles seres, ustedes iluminarán el mundo, mujeres. Jugarán, reirán, bailarán, cantarán, entero lo recorrerán. Especialmente hoy, les damos gracias. Sentir, vivir, reír, gracias a ustedes. Entonces, ¿qué brilla hoy, mañana y siempre? Sus sonrisas, sus cuidados, sus preciosos ojos dorados. Dios sabía que si algo al hombre complementaría, el mundo solo necesitaría mujeres. Las mujeres, esas que hacen su amor en la tierra. Mujeres, madres, amigas, beatas, mayores o niñas. Ustedes son más que un complemento. No se puede mirar un mundo donde falten las mujeres. Esas mujeres soñadoras, trabajadoras y luchadoras. O sí, mujeres auténticas como tú. Feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora.